Freddy Antonio Díaz Jaques fue apresado por miembros de la Policía Nacional, acusado de tomar a la fuerza a Gloria Altagracia Martínez, quien se encontraba en un centro de expendio de bebidas en esta ciudad y a quien, de acuerdo con la presión policial, la sujetó por el cuello, la obligó a entrar en su vehículo, llevándola a una cabaña y la golpeó, de acuerdo con la nota policial. Al cuestionar al detenido, este negó la acusación. No, que golpeaste te cabaña tu cabaña pareja, no, no. la no, no. llevaste a una cabaña y allá la golpeaste, la muriste. Es cierto, eso. eso es mentira, no. ¿Y qué pasó entonces? Hermano, ¿no es cierto que regularmente ustedes pelean? Eso es mentira, eso es mentira. Oye, mamá, mírame, lo que pasa es que yo tengo otra mujer y está pasando algo entre parejas, güey. Eh, ¿Qué es lo que está pasando entre ustedes? ¿Tú crees que...? Que regularmente, regularmente, ustedes, regularmente usted ustedes pelean. Oiga, pero ¿sí? sí. tú te lo sabes, entiendo, claro, claro, tú. Ya, ¿Qué pasó entonces? pero ella también te pelea, ella también no te... Bien, óyeme, ¿cómo yo voy a hablar con ella si ella, si, si ella dice que me tiene bloqueado? Dime. ¿cómo yo hablo con ella si ella, no es ella que me Pero da bloqueada? Pero que tú le dices que saliendo de las fortunas, la fortuna y le llevaste una cabaña que está en la cabaña, mentir, esa versión? Ya, claro. ¿Y qué fue lo que pasó? Que me explique ella, que le explique ella, que ya saben que Según la información ofrecida por la policía, al detenido le conocieron medidas de coerción a principios del año en curso por agresión física y amenaza contra la denunciante.